Llega la feria que estabas esperando. Hazte con el Peugeot de tus sueños con descuentos de hasta 15.000 euros en coches nuevos, seminuevos y kilómetro cero. No pierdas tiempo y pide cita en caetanomotorsmálaga.es, tu concesionario peyó en Málaga.